¿Cuántas veces hemos estado esperando ese amor? ¿Cuántas veces hemos estado en una universidad y hemos visto a esa persona que nos ha enamorado tan solo con verla, pero nunca nos atrevemos a verla? En esta tarde recibo una carta que viene del norte del país que dice más o menos así. Comencé la universidad en otro estado. En mi salón de clases Éramos como 150 personas, o incluso más. Veíamos clase en un auditorio y no conocía a nadie. Al pasar las semanas, comenzó a enterizarme un chico. Este era muy callado y se la pasaba solo. A lo que terminaban las clases y se, vi, se iba. Se veía tímido y obviamente quería hablarle. Llegaron las vacaciones de diciembre y regresé a mi lugar de procedencia. En enero, cuando retorné a la universidad, lo seguía viendo. Esta vez, una de mis amigas me decía que ella notaba que él también me miraba en clases y se reía. A finales de enero estábamos saliendo de un examen y lo vi solo. Me animé a hablarle. Le pregunté qué cómo pensó que salió en el examen. Cuando me estaba retirando, me dijo, si quieres, siéntate a comer conmigo. Ya accedí y comenzamos a hablar. Luego caminamos como una hora mientras seguíamos hablando y luego él se fue. Luego de eso no fue más a la universidad. Pensé que había dejado la carrera. Como un mes después fue a entregar un trabajo. Me sonrió y luego se fue. A los pocos días de haber pasado eso, estoy esperando el bus para irme a mi casa. Se para un carro. El, baja el vidrio y me dice, móntate. Era él. Me preguntó que a dónde iba, quién me llevaba y le expliqué. Hablamos un rato y le pregunté si dejó la carrera y me dijo que estaba viajando. Ninguno de los dos a estas alturas sabíamos nuestros nombres. Llegando al lugar donde iba a bajarme, le di el mío, y él me dijo el suyo. Pasaron dos semanas y él no volvió a clases. Uno de sus amigos me dijo que dejó la carrera. Yo comencé a buscarlo por redes sociales y lo agregué a Facebook. A los minutos de haberme aceptado, me pidió mi número. Comenzamos a hablar, pero de cosas muy X. No era muy bueno sacando conversaciones. Al pasar las semanas, me invitó a salir... Pero yo estaba ocupada y me dijo, a la próxima tienes que decirme que sí. Pasó una semana y el viernes me invita, pero yo de nuevo no puedo. El sábado le escribo y él no puede. El domingo como a las 8 de la noche me estaba vistiendo para salir a cenar con un amigo y él me escribe, ¿qué haces? ¿Te busco? Yo cancelé con mi amigo y le dije que sí. Me vine a buscar con un amigo de él a las 8.15. Estaba bellísimo, como siempre, sencillo. Comenzamos a hablar de todo. Luego fuimos a casa de un amigo de él a una reunión. Pero él y yo seguíamos nuestro mundo aparte, solo hablándonos. A la una de la madrugada, termina la reunión y me dice, bueno, es hora de llevarte a tu casa. Cuando íbamos en camino, me pregunta si quiere hacer algo más. Y yo le dije, no quiero llegar a mi casa. Comenzamos a dar vueltas mientras seguíamos hablando. Teníamos una química bastante buena y los temas de conversación seguían fluyendo. Terminamos estacionándonos al frente de mi casa y seguíamos hablando de todo. Nos dimos cuenta que teníamos gustos musicales similares y comenzamos a cantar, vimos videos, le dibujé el brazo y a mí Jugamos. Al pasar la madrugada me dice, me voy a mudar a por eso te dije para ver. Yo estaba sorprendida. Estaba pasándola muy bien. Y le pregunté que cuándo se iba. Me dijo que en un mes. Por lo que quería verme en varias oportunidades antes de que se fuera. Le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, me voy a Francia y no quería, arme, no quería irme sin que supieras que me atraes muchísimo. En el salón siempre te veía. Y quería hablarte, pero no sabía cómo. Estabas sonriendo todo el tiempo, y de todas las personas que habían, solo me interesabas tú. Solo que, somos, solo que como soy muy quedado, y no sabía cómo llegarte, al escuchar esto se me revolvió todo. El chico que yo deseaba, también me deseaba a mí. Pero se iba a mudar. Quería besarlo, pero aguanté mis ganas y seguimos hablando. A las 5 de la mañana comenzamos a jugar Verdad o Reto. Pero no pasó nada. Lo más cercano que pasó fue que me dieron un beso cerca de los labios. Le admití que él también me atraía muchísimo desde que comenzamos las clases y que era una lástima esperar tanto para esto. Al decir esto me dijo que él se iba solo dos meses y regresaría. Tal vez se quedaba o tal vez solo iba a buscar todas sus cosas y se mudaba a Francia nuevamente. A las 5 de la mañana, 5 y media, comenzamos a dar vueltas para ver la salida del sol. Seguíamos pasándola bien, abrazados mientras manejaba, gritando, cantando. Ya a las 6 de la mañana me regaló una flor y ya nos estaba dando sueño. Quedamos en salir a cenar esa noche pero luego él no pudo. Quedamos a salir repetidas veces antes de que se fuera, pero él se desaparecía o no podía, hasta que me recibió. Un día antes de que, él se muda, de que él se mudara, me dijo, pasaré por tu casa a despedirme, pero nunca iré. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Al final, todo terminó en una noche donde por primera vez, Hablé tantas horas con alguien sin aburrirme. Tuve una química tan increíble. Estuve tan lejos, pero tan cerca a la vez. Ahora solo me quiere esperar que regrese. Antes de irme, quiero invitar a la cuota de esta sección, por favor, a que pase para despedirme con esta frase. Dice lo siguiente: siéntate acá. El amor verdadero no espera ser invitado. Antes, Él se invita y se ofrece primero.